Saludamos ya a nuestra invitada esta mañana, es la parlamentaria electa del Carrequín Podemos, Miren Gorrochategui, señora Gorrochategui, ¿qué tal, Egunon? Egunon, muy bien. Yo creo que ya han pasado los suficientes días, incluso semanas, desde las elecciones del 12J para que, supongo que hayan llegado en su formación a, a un diagnóstico o a una conclusión de lo que pasó con sus malos resultados electorales. ¿Cuál es esa conclusión, señora Gorrochategui? Sí, bueno, la verdad es que desde la misma noche electoral ya estuvimos adelantando nuestra nuestra visión global de, de cuál de los motivos bueno, además que los motivos, la valoración de los resultados que efectivamente no eran los esperados eran peores que los esperados pero bueno, también en un análisis un poquito más profundo y más sosegado, también es verdad que, que bueno, que, que son unos resultados que entran dentro de una curva que ya que ya existía y de una tendencia que existía anteriormente, si los comparamos con las con las elecciones forales la verdad es que los resultados lo que, refleja el, lo que reflejan es un estancamiento más que más que una bajada de, de votos. Sí. En cualquier caso, un estancamiento que no deseábamos y que no era lo que esperábamos. Eh, y bueno, en cuanto a los motivos, las razones, bueno pues yo creo que hay elementos diversos. Algunos son imputables a nosotros mismos uh -huh. y, y otros pues son, son externos. ¿Cuál ha pesado más en esta ocasión? Pues nunca terminas de saber. Y bueno, yo supongo que todavía eh, se harán más estudios porque hay que analizar muy bien también esa abstención tan alta que la, casi la mitad de la población con derecho a votos ha abstenido. Entonces, eh, analizar las causas de la abstención y, sobre todo, ¿a dónde, o, a dónde no han ido esos votos, pues yo creo que es un trabajo que habrá que ir haciendo con el tiempo a partir de, de encuestas eh, y, y, bueno, esas nos darán más información. Esa es la reflexión compartida que hacen ustedes en el Garrequín Podemos, pero su reflexión personal, ¿cuál es? ¿Cuál es su, su, su conclusión? Bueno, es que mi reflexión personal no va más allá de esa, de esa reflexión compartida. Yeah. Yo eh, Es verdad que de partida sabíamos que, que, era, que era difícil superar, o sea, que, igualar los resultados de la vez anterior y superar también esos sondeos que decían que, bueno, porque eh, estos sondeos, el sondeo que, que nos daba seis escaños ya se había publicado hace un año también prácticamente, entonces sabíamos que no era fácil, sobre todo en este contexto de pandemia, de que la gente pues no estaba, no estaba ilusionada por ir a votar eh, en, en verano, es decir había muchísimos factores que, que hacían muy difícil que se si movilizara el voto en favor nuestro y que esos sondeos malos dieran la vuelta pero claro, pero pero la esperanza nunca se pierde, yo desde luego siempre que salgo salgo a, a, a ganar y, y siempre pensando que el que, que, que la campaña electoral te va a dar la posibilidad de transmitir esa ilusión que tú sí que tienes. Uh -huh. eh, entonces, era difícil, lo sabíamos que era difícil, pero yo nunca perdí la esperanza. Bueno, pues al final pues no no pudo ser tal como nos hubiera gustado. Usted, vamos a decirlo así, es una recién llegada al frente del de Carrequín Podemos, aunque es verdad que la política hoy en día va muy rápido, a una velocidad muy uh -huh. rápida. A raíz de estos resultados... ¿Se ha sentido en algún momento quizá con alguna duda del paso que dio en su momento o quizá cuestionada por sus por sus compañeros de filas o por la militancia de Podemos? No, yo por la militancia y por mis compañeros de filas la verdad es que no me he sentido cuestionada en ningún momento esto, se, esto es una cuestión objetiva porque o, o, o se transmite o no se transmite esta, esto y como nos han transmitido pues no me siento cuestionada en, en absoluto en cuanto a, a mis sentimientos personales Tampoco. Quiero decir, yo cuando cuando asumes eh, liderar una lista, eh, lo haces por responsabilidad. Bueno, se puede hacer también por prurito, ¿no? Pero, pero en este caso, desde luego, no lo es. Mm. Entonces, bueno, pues una responsabilidad que asumes y, y sabiendo que puede salir bien, regular mal o de, o de todas las maneras pero eso lo sabes ya en el momento en el que asumes esta responsabilidad por lo tanto, bueno, pues era una de las posibilidades y, y no, eso no me hace replantearme las cosas Vamos, que vamos a ver durante mucho tiempo en la política vasca miren Gorrochategui, lo digo también porque eh, la silla de, de Podemos principalmente en Euskadi ha sido una silla muy caliente siempre, ha habido muchos cambios pues bueno, la verdad es que somos una formación joven también y es verdad que, que bueno, esta, esta cuestión pues hace también que, que, que sea más difícil probablemente y además que también que tenemos el foco mediático puesto encima con una intensidad, bueno, increíble, mm. entonces esto favorece también probablemente las idas y las venidas. Pero no, no, yo en este sentido, yo cuando asumo esta, este, este cargo, digamos, lo hago con, con responsabilidad. Y, y aquí hay un proyecto colectivo que está muy por encima de, de quien lo lidera y de las personas que lo, lo lleven adelante. Y yo esa responsabilidad la siento como algo, vamos, algo un, un deber, una obligación que, que en ningún momento... Voy a eludir. La irrupción electoral de Podemos en Euskadi, cuando empezó, cuando era un partido recién llegado, un partido joven, como usted dice, fue brutal en su momento. Eh, ¿Ha sido un efecto gaseosa el de su partido en Euskadi? ¿O todavía cree que puede no ha llegado a su techo. ¿Puede crecer más? Yo creo que puede crecer. Es decir, cuando hace estamos hablando de 2016, fíjate, sí. es que este, este poquísimo tiempo, mm -hmm. parece que ha pasado muchísimas cosas, y es verdad que han pasado muchísimas cosas en todos estos años, pero al fin y al cabo es un ciclo electoral muy corto para, para pensar que, que, que las cosas pueden cambiar de esta manera. En, en referencia a, a esto que digo, cuando en 2006. Podemos irrumpe en la política vasca y tiene el éxito que tiene, es porque había una necesidad, porque había una demanda, porque había un espacio político que, que representaba Podemos y, y ese espacio político sigue existiendo. Es verdad que hay momentos en los que, por pues las circunstancias, el contexto político, no político y por, por muchas cuestiones eh, esos espacios se van agrandando o achicando, pero ese espacio está. Es decir, era una necesidad que existía en Euskadi de que, eh, que, que hubiera un partido como Podemos, un partido político alejado sin las mochilas de los partidos políticos tradicionales vascos, con una orientación política de izquierdas decidida y con el respeto profundo al derecho a decidir también, y, y capaz de aunar los ejes identitario y, y social en, en Euskadi o sea, al margen de, de dramas. Entonces yo creo que ese espacio existe, existe y que además llama al... Al, al al cerebro y al corazón de, de muchísimas vascas y de muchísimos vascos. Por lo tanto, más allá del éxito electoral de las siglas, en un determinado momento, ese espacio y ese anhelo de la ciudadanía por verse reflejado en un proyecto como el que representa eh, Podemos, yo creo que sigue existiendo. Supongo que desde las elecciones hasta hoy ya habrá hablado con Pablo Iglesias. ¿Qué le ha dicho él? Sí, claro, claro que ha hablado con él. Pues, eh, bueno... Mmm, es lo que venimos diciendo todo el tiempo, ¿verdad? Pues que bueno que no eran los resultados esperados, pero que bueno, que dentro del contexto general eh, y de las inercias electorales generales, pues ha sido un resultado digno. Le está pasando factura a la marca Podemos el hecho de que ahora formen parte del gobierno de España, de que Pablo Iglesias sea vicepresidente. Pues en parte seguramente sí. A ver, por una parte fíjate que, que se suponía, pero todos hemos descubierto que es un elemento que no era importante, aunque antes de, de que se celebraran las elecciones pensábamos que sí... Pensábamos que el hecho de estar en el gobierno y de ver que la gestión de la pandemia había tenido como fruto de decisiones políticas importantes en favor de las mayorías sociales, pensábamos que ese factor iba a jugar en favor de precisamente de los partidos que, que forman el gobierno de España. Y no ha sido así. No ha sido así en nuestro caso, pero tampoco ha sido así en el caso del Partido Socialista de Euskadi. Es decir, un elemento que pensábamos que era importante resulta que no lo ha sido. Ha habido otras cosas más importantes a la hora de votar eh, en esta ocasión. o Otras cosas que han llamado más el, el interés de, de la ciudadanía. Eh, ¿cómo era? perdona al principio de la pregunta ¿hasta qué punto le ha podido pasar factura a la ah, marca sí, Podemos pero, el hecho de que, estén, sí, de, de que, que tengan es. gabinete en Moncloa vamos. Eso, sí entonces fíjate que, que, algo que en principio que podía parecer bueno y sin embargo claro no, no ha sido bueno por sí mismo y sí es verdad que bueno sabemos somos un, un, un estamos formamos parte del gobierno pero somos una parte muy pequeñita del gobierno con lo cual nuestra capacidad de incidencia es la que es eh, bastante bastante se ha sacado de este gobierno, bastante se ha empujado y se ha trabajado para lograr decisiones que si no hubiéramos estado en el gobierno no se hubieran logrado. Entonces hemos hecho, bueno, bastante incidencia, pero claro, nuestra, nuestra capacidad de incidir tampoco es toda la que nos gustaría. Y eso es verdad que desdibuja un poquito eh, esa potencialidad que pudiéramos tener. Por lo tanto, eh, no nos ha favorecido estar en el Gobierno y, sin embargo, es verdad que, que el hecho de estar en el Gobierno y tener que asumir eh, compartidamente decisiones que tal vez no hubieran sido genuinamente nuestras, pues, pues es posible que, hagan, que la balanza también se, se vaya en sentido contrario. ¿Usted considera que Pablo Iglesias, con el que entiendo tiene una buena relación, relación sí. fluida, ha sido o está siendo víctima de una campaña de acoso y de arribo? Porque usted decía antes... Eh, eh, eh. ...usted misma ha dicho que su partido... ...está siempre en el foco mediático... Mm. ...yo añadiría o subrayaría más... ...que Pablo Iglesias siempre está en el foco mediático... ...sobre todo de ciertos medios de comunicación... ...medios de la derecha o de la extrema derecha... ...con muchos bulos además que se han desmentido... ...también tiene abiertas varias eh, causas... ...investigaciones, etcétera... ...¿hay alguna especie de campaña orquestada contra Pablo Iglesias... ...o es mucho decir esto? No, yo creo que es evidente que la hay... ...en los bulos que se sacan algunos... ...más inofensivos y otros... ...muy, muy graves... Eh, de financiación ilegal por países que irán o sea, unas cosas y últimamente por ejemplo el, el, la cuestión del pendrive de, de dina de su de la que era su asesora técnica en el parlamento europeo eh, ha pasado de ser víctima a ser verdugo pero además de una manera mm, despiadada y muy bruta y ahora el, se archivó el caso porque no había caso es decir era, era todo era todo mentira y yo creo que es evidente es evidente que existe ¿sí? una campaña de acoso contra Pablo Iglesias, ¿por qué? pues porque representa algo que, que no representa a nadie más y es la capacidad de hacer políticas de gobierno eh, en favor de las mayorías sociales y sin condicionantes de los poderes eh, fácticos y yo creo que eso es algo que, que, que es, mm, es exclusivo de de Podemos en general, o Unidas Podemos en general, y de Pablo Iglesias en particular como cabeza visible, como líder de, de este movimiento. Como líder, además, inquebrantable e y eso se nota. Además hay unos medios, bueno, ya no medios, incluso partidos políticos, que siguen eh, en su discurso insinuando la ilegitimidad del gobierno español. Sin ir más lejos, ayer Santiago Abascal ya planteó o anunció una moción de censura contra el gobierno en septiembre. Pues sí, la ilegitimidad del gobierno es bastante... es fuerte tener que oír estas estas palabras. Un gobierno ilegítimo. Una democracia el gobierno lo elige el Congreso por mayoría absoluta en primera vuelta, por mayoría simple en segunda y todo ese proceso se ha, se ha producido... ...sin ninguna tacha, ninguna ilegalidad, ninguna cuestión, nada cuestionable, nada que se le pueda achacar en contra... ...y sin embargo desde el primer instante una formación política importante, con una presencia importante en el Congreso... ...con 50 diputados dice que es un gobierno ilegítimo, entonces claro, son palabras tan gruesas... ...tan desproporcionadas, tan fuera del, de la, del sentido común, eh, pero que sin embargo... Eh, pues calan en, en, ¿no? en, los, en los pensamientos de muchas personas que, que ciertamente dan miedo. Entonces, eh, es una formación política que está jugando desde que ocupó el espacio en el Congreso a crispar, a, a sembrar la semilla del odio. Y, y, y estamos viendo ya los, los frutos de esa semilla del odio el otro día también Juan Carlos Monedero tuvo fue increpado en un, en un bar con, bueno bueno el escrache al que están sometiendo que ni siquiera es scratch es intimidación directa en, en su domicilio lo eh, de Yolanda 10 de Yolanda 10 es... decir y además y cómo se les trata o sea, las, las palabras cerda mm. así directamente a una ministra de trabajo cerda porque sí se le puede decir, o sea, son cuestiones. Entonces, esa semilla del odio que han ido eh, sembrando y que empieza a dar sus frutos, pues bueno, tiene ahora otro episodio en este proceso de, de crispación y de polarización absurda, eh, que es la moción de censura bueno, es un, un episodio más en esta en esta manera de hacer política que ha traído la extrema derecha. Volviendo a Euskadi, señora Gorrochategui, dos cuestiones eh, el mensaje más reiterado y repetido durante su campaña electoral, casi como un mantra mm. era el tripartito de izquierdas en, en Euskadi, ¿por qué insistió tanto cuando se veía y se sabía, lo sabíamos todos, que el PSE no estaba por la labor? Bueno, y fíjate que todavía seguimos hablando de esa posibilidad como una posibilidad abierta mientras den los números, ¿por qué? Bueno, yo creo que más allá de que de de, de la probabilidad, porque la posibilidad existe, probabilidad, bueno sabemos que son pocas, pero en, en, mientras exista posibilidad, existe esperanza. ¿Y ¿Cuál es esa posibilidad? La, la posibilidad de que siga, de que se haga un, un pacto de gobierno de izquierdas, todavía es posible, porque Enfrente, si bien no tenemos mayoría absoluta, en el, los tres partidos progresistas de izquierdas, digamos, eh, es verdad que en el otro lado tendrían que acordar eh, el PNV, el PP y Vox para superar esta esta mayoría que pudiéramos formar a los tres partidos de izquierdas. Eh, también es una es una coalición un poquito rara también la que se pudiera dar. Por eso digo que es posible. Ya sabemos que no es probable. La insistencia, pues yo creo que hay, hay una cosa que ha sido buena también de esta insistencia y es que hemos instalado en, en las mentes de, de la ciudadanía y hemos puesto sobre la mesa una posibilidad que no se veía, que no se vislumbraba, algo que... Se, Increíble. ¿Por qué? ¿No? Que es lo que venimos siempre diciendo. ¿Por qué en una sociedad que, que mayoritariamente vota, eh, vota izquierda, ¿por qué nunca ha habido un gobierno de izquierdas? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa en Euskadi? Esta gran paradoja de Euskadi. ¿Por qué es así? Y no solo es así, sino es que, es que además... ...ni siquiera está instalado en la mente de las personas que pudiera ser de otra manera. Pero, pero volviendo a esa, a esa poca probabilidad que usted dice, pero que la hay... ...¿pero usted realmente piensa que puede dar un volantazo semejante el PSE... ...y, y, y sumar su, sus escaños a ustedes y a usted H. Bildu. Eso es algo que... Ten, pues, eh, a ver, vuelvo a repetir, es improbable... ...es improbable a la luz de los movimientos que se están produciendo últimamente... Pero hay muchas cosas improbables que, mientras sean posibles, se pueden dar. Y lo decía durante la campaña electoral, y en estos momentos puedo volver a decirlo. Eh, acordémonos de cuando Pedro Sánchez decía que no dormiría tranquilo si, si Pablo Iglesias fuera vicepresidente. Y al cabo de poquitos días lo era. Eh, nos queda muy poco tiempo. La última cuestión que le quería hacer eh, en el hipotético escenario y muy probable en este caso escenario de que haya un eh, gobierno de nuevo de coalición pnv el lunes ya se conforma el Parlamento Vasco. Eh, ¿Qué papel va a llevar a cabo el Carrequín Podemos en la oposición? Hombre, en, en términos generales, abstractos es un poquito difícil decir cómo va a ser la oposición. Yo creo que una oposición para que sea digna de, de, de valoración y de y de ser oposición tiene que, en primer lugar, servir para, para mejorar la acción de gobierno y, en segundo lugar, para controlar la acción de gobierno. Esa es su función. Entonces, eso es lo que haremos, controlar la acción de gobierno para que la, la acción de gobierno sea mejor y responda a los intereses de la mayoría de la ciudadanía vasca. Entonces, con esa premisa, con ese objetivo, que ten, debería ser el que guíe la acción de cualquier oposición más allá de intereses partidistas, con ese objetivo pues tendremos que negociar, pactar... Impulsar, empujar, pelear para que las decisiones políticas que surjan del Parlamento reflejen esa esa, el, esa necesidad de acción de gobierno que favorezca a las mayorías sociales. ¿Y, le, ¿Y encontrará el PNV o el gobierno PNV-PSE apoyos concretos por parte del Carrequín Podemos? Pues Y eso siempre dependerá del contenido. Es decir, eh, nosotros somos conscientes de cuál es nuestra capacidad de incidencia política eh, y de eso hay que hay que ser conscientes siempre eh, pero también somos muy conscientes de cuál es nuestro horizonte político y cuál es nuestro programa de eh, cuál es, es nuestro programa de gobierno cuál es nuestro proyecto político entonces en función de todo esto pues acordaremos no acordaremos apoyaremos o iremos o, o, o contradiremos <risa> las, las políticas las acciones políticas que nos, se nos planteen no no hay un a priori no hay un eh, no hay un, objet, no hay un una estrategia política de en favor o en contra, porque sí. Siempre dependerá del contexto y del contenido de las medidas que se vayan a adoptar. Miren, Gorro Chategui, parlamentaria electa del Carrequín Podemos, es que ricas, o que tenga un buen día. Venga, es que, ricas, que os